Regresamos con información desde Cobija, donde se realizará la primera visita carcelaria, gestión 2019. Se viene desarrollando la primera visita carcelaria de la gestión 2019 en Cobija, con la presencia de los jueces del área penal, jueces de familia, jueces laborales, fiscalía del distrito. Pues prácticamente el acto central es que pues, los privados de libertad conocer sus va a, todos los jueces se han tenido acá, van a estar con los expedientes de cada uno de ellos, les van a poder van a poder presentar sus causas, también invitado a los fiscales que también están presentes del Ministerio Público con todas las causas que tienen ellos. Al cumplimiento de la ley de prevención penal, que ha destituido la obligatoriedad para que las autoridades eh, jurisdiccionales, como son los vocales, jueces de materia penal y fiscales, eh, trimestralmente realicen las visitas carcelarias. Los expedientes no son números, no son estadísticas. Los expedientes son personas que eh, están viviendo una realidad en muchos casos eh, violada de sus derechos fundamentales, en muchos casos de privación mora necesaria mucha transparencia. Se recepcionarán demandas de los privados de libertad en este recinto penitenciario sobrepasan los 400 reclusos con diferentes necesidades.